Pues Pedro, le comento, yo sí me fui para la fiesta de pensionados de fin de año de Teleconto. y usted no se imagina la sorpresota que me he llevado. ¿Usted se acuerda de Leodoro, el, el, el calvo bajito ese que hacía mantenimiento de redes? ¿Se acuerda? No, no, no, no, no, no, no, no, no, Pedro, no, no, no, el bajito ese, el que le gustaba darle a las cervecitas, ¿se acuerda? Pues imagínese, Pedro, que el Heliodoro a los sesenta y tantos años se volvió mujer. Y eso en esa fiesta, eso le hacían mala jeta. Eso no sabían si saludarla de mano, si saludarlo de beso. Y eso todos con un miedo ahí, como todo exagerado. No, Pedro, tampoco, ¿no? Y yo la veía tan feliz. Y yo me acordaba de esa cara de amargura con la que vivía siempre. Y pensé, por ahí es la cosa, Pedro. Por ahí es la cosa es que también en esa represión tan brava en la que debía vivir, pues con razón le respondía uno con dos piedras en la mano, ¿no? Bien. ¿Y sabe qué dice Pedro? Lo saqué, la saqué, la saqué, la saqué a bailar. Y yo ya con mis tacos encima, <ríe> sí le fui diciendo, ¿sabe qué, Eliodoro? Elia, Elia, Elia, ¿sabe que Elia? Si usted no le está haciendo daño a nadie, pues entonces viva como quiera, con tacones o sin tacones, pero sea feliz. La cosa fue, Pedro, pues que yo ya estaba con mis traguitos encima. Yo también. Y yo no me di mis palabras. Y cuando estábamos bailando le dije, ¿sabe qué, Elia? Elia, ¿sabe qué, Elia? A mí sí me alegra que usted se esté echando esa cantidad de base en la cara. Pues porque le tapas a nariz de borracho que estaba agarrando. Y eso nos echamos a reír. Ay, pero, Pero ¿sabe qué? Es que yo nunca había visto a reír a Elia. Nunca. Hombre, qué embarrada. La... Estaba feliz. Sí, no, y usted cuidadito. Usted también cuidadito. No se va a poner a decirle a Nora que yo saqué a bailar a Elia, ¿no? Sush, sush, sush, cuidadito. Y también usted por no haber ido se perdió de sacada a bailar a la Gladisita, ¿de acuerdo? Dice que, que estaba lo más de querida y todo y la sacaron a bailar y ves.